Cuando amanece y estás junto a mí, cuando llega el día y tú estás, el mundo se abre para los dos y así disfrutamos de nuestro amor. Cuando amanece y estás a mi lado Me siento el dueño de mil privilegios Tú abres los ojos y me lanzas el fulgor Y de nuevo enamorados hacemos el amor tu pelo se enreda en mis manos, tu sonrisa ilumina la alborada. Ritmo y color nos damos a la vida y ponemos el alma, la embestida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 Es tan bello amanecer contigo, que solo le pido a Dios en un suspiro, que no me faltes jamás a mi lado, jamás me había sentido tan amado. Es tan bello saber amar y ser amado No es tan importante saber entenderse Es tan hermoso haberte encontrado Quiero, si es posible, morir a tu lado pero si sí es posible morir a tu lado